convocó al Gobierno Nacional a conciliar políticas de cambio para una transición ordenada hasta el 10 de diciembre, si resultara electo en los comicios del 27 de octubre. Consultado sobre la deuda externa y la posibilidad de ofrecer a los bonistas una salida a la uruguaya, que propone extender los plazos de pago pero no realizar quitas ni de capital ni de intereses, dijo que esa fue la salida que ofreció el Gobierno con el reperfilamiento. Hablé en la Fundación Mediterránea después que hablara el presidente Geral, que es el Instituto de Estudios Económicos de, de la Fundación Mediterránea. Él habló de la salida de la Uruguaya. Y cuando yo hablé, dice que la salida de la Uruguaya, de la que él hablaba no era otra cosa que el reperfilamiento. Sí. Que el reperfilamiento es, en términos posmodernos, no es otra cosa más que el default. Una nueva forma de tratamiento del default. Eso fue lo que dije eso fue lo que planteé. Y eso se convirtió en que yo había propuesto la salida a Uruguay. Ahora, la salida a Uruguay es la salida del repasinamiento, dice claramente. Yo la, una sola cosa le pedía más, que es que por favor preserve las reservas. <risas> y después yo voy a gastarlas. La verdad espero que después del 27 de octubre tenga otra predisposición, otra capacidad de acción. Economía. El economista Matías Culfas... Contradijo al presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, sobre una hipotética intención del candidato Alberto Fernández en avanzar en una reforma laboral en caso de ganar las elecciones y dijo que no tiene ningún asidero. Todo el eje de la reunión con la Unión Industrial estaba puesto en, en un positivo y la reforma laboral, y la verdad es que son temas que, que yo recuerdo no, no fueron muy mencionados. Había otros temas que estaban marcados sobre todo por la fuerte crisis que atraviesa el sector, que incluso sectores como la alimentación, que es una industria que en Argentina es tradicional, que tiene más de 100 años de historia, que tiene marcas de, de, de mucho prestigio internacional y que o sea, nadie puede dudar su competitividad y sin embargo es un sector que está atravesando una, una crisis, comentábamos de... Una empresa emblemática que 70 años de historia tuvo solamente tres balances con pérdidas: 2002, 2018 y 2019. Es decir, que vemos que hay una, una correlación muy fuerte, incluso con la que fue una de las peores crisis de la historia Argentina en año 2002. Es decir, nuestra visión es que Argentina no necesita ninguna reforma laboral. Lo que tiene que hacer es trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas más para mejorar y poner a trabajar ese sentido. País. El precandidato a gobernador de Salta y actual intendente de la capital provincial, Gustavo Saenz, fue el más votado en las elecciones primarias locales, con más del 40% de los sufragios, mientras que el diputado nacional, Sergio Levy, se adjudicó la interna del Frente de Todos. La consultora proyección MIC dio a conocer una encuesta con miras a la elección del 27 de este mes focalizada en la Ciudad de Buenos Aires. Según la firma, el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, perdió votos respecto de las PASO del 11 de agosto y llegaría a la elección de fines de octubre con el 45,4% de los sufragios, un punto porcentual menos que lo que obtuvo en las primarias. En tanto, el postulante por el Frente de Todos, Matías Lámens, obtendría el 39,8%, lo que significan más de 8 puntos arriba de lo que logró en agosto. Sindicales. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, remarcó la importancia de sumar fuerzas en base a la decisión de la CTA de reunificarse con la CGT, asegurando que en el futuro será fundamental esta unificación. También destacó la búsqueda de consensos como una parte importante de este proceso que se está desarrollando en estos tiempos. Sí, entendemos que el movimiento sindical para defender las conquistas sociales para poder plantearnos la defensa de los derechos e inclusive también para acompañar a un gobierno de regambre popular en los momentos que seguramente sufra la extorsión o la presión de sectores de, de mayor poder económico de este país intentando que aplique políticas similares a las de este gobierno. Creemos que necesitamos la, la conformación de un movimiento sindical Elecciones 2019 Desde la Facultad de Agronomía de la UBA el candidato a presidente Alberto Fernández lanzó el programa Argentina contra el hambre junto a unos 200 referentes sociales, políticos y de derechos humanos nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa. Una Argentina que nos integre como sociedad. Una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina. Que es lo primero que debe reperfilarse. Para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Arremanguémonos. Una vez demos la batalla que moralmente... Nos va a hacer una gran sociedad. Una vez, olvidemos las diferencias, olvidemos lo que nos separa y pensemos cuánto nos necesitan los que la están pasando mal, cuánto nos necesitan los que padecen hambre. Una vez, vamos a ser una gran sociedad si lo hacemos. Y como siempre digo, no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país. Daniel Arroyo, diputado nacional. Hoy lo que tenemos es el problema de que lo que era un centro comunitario pasa a ser un merendero, lo que era un merendero pasa a ser un comedor, lo que era un comedor ahora dan viandas también porque hay gente que no va al comedor, entonces los chicos van y llevan viandas, se ha desacomodado toda la estructura, hay que partir de la base y generar un gran plan y una gran convocatoria que les voy a hacer Alberto Fernández sobre una premisa. No es lo mismo comer que no comer, la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible siempre. Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno de la ciudad por el frente de todos. Los últimos índices de pobreza que, que conocimos la, la semana pasada nos dejaron a todos más preocupados todavía y el hecho de que hoy de que esté Calberto y presente este plan, creo que habla claramente de, de dónde están las prioridades, de un problema que hay que atender en forma urgente. Cuando, cuando hay hambre la, la gente no puede trabajar, los chicos no pueden estudiar, entonces es algo que merece una solución en forma inmediata, urgente. Luego de la presentación que contó con la iniciativa de Daniel Arroyo, el CEO de la multinacional suiza Singenta, Antonio Aracre, fue elogiado por Alberto Fernández luego de proponer donar el 1% de la producción de esta campaña para combatir el hambre en la Argentina. Ahora, a mí me parece que lo más interesante de la propuesta eh, no es la donación del 1% de la producción, que sí, por supuesto, es lo que le da sustento a esto, ¿no? Sino en cómo se pueden gestar cooperativas autogestionadas en, en las barriadas humildes, que no incluso en un futuro cercano no podrían transformarse en pequeñas pymes que produzcan para las grandes empresas alimenticias o para los supermercados barriales con terceras o cuartas marcas. Y Entonces, esto generaría un círculo virtuoso que, más allá de soluciones, el tema del hambre también le daría sustentabilidad a largo plazo porque esas familias recuperarían una buena parte de la dignidad que perdieron en tantos años de, de desidia En tanto... El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja, adelantó que el sector empresario acompañará el plan y señaló además que las empresas alimentarias podrían colaborar con la donación del 1% de su producción, pero indicó que deberá ser acordado en una mesa de negociaciones que analice también el impulso al mercado interno y la reactivación de la producción alimentaria. Creo que hay espacios de trabajo en común, buscando, obviamente, promover, incentivar el consumo. Sabemos, anunció eh, Alberto Fernández en la reunión que tuvo con la Unión Industrial Argentina, esta propuesta, Daniel Arroyo es quien la, la va a instrumentar. Eh, digo, hay caminos, hay caminos que se pueden recorrer eh, y obviamente estamos dispuestos a hacerlo, estamos de hecho trabajando al 50% de utilización de la capacidad instalada en, en una situación que, que obviamente es compleja. Así que en ese contexto, primero compartimos la preocupación por los sectores marginados o sin acceso a los alimentos. Elecciones 2019. Alberto Fernández mantuvo una reunión con miembros del Banco Mundial. El candidato presidencial del Frente de Todos recibió una delegación del Banco Mundial encabezada por el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz. Durante el encuentro, los funcionarios del organismo financiero le presentaron los proyectos aprobados para la Argentina e intercambiaron opiniones sobre la coyuntura del país. Y uno empieza a advertir que tiene que empezar a hacerse cargo del problema que le plantea. Que o a uno lo interpelan para ver qué solución encuentra. Y además, tenemos un gobierno que está en caravana y se olvidó de gobernar. No hace nada por gobernar. A mí lo que más me preocupa es que la Argentina no se desarranque más de lo, de lo que se ha desarrancado. Yo creo que estamos viviendo un contexto espantoso y que el espanto une, une. Ahora, lo que hay que garantizarse es que entendamos que después que el espanto lo superemos, entendamos que no podemos volver al espanto aparecen crisis algunas políticas como la de Perú, otras más profundas como la de Ecuador, que hacen pensar a todo el continente, ¿no? Gobierno. Desde Neuquén, en plena campaña proselitista, el presidente Mauricio Macri aseguró en un medio de esa provincia que será reelecto, al tiempo que además llamará a Alberto Fernández para acordar políticas que saquen al país adelante. Esto que yo planteé en el 2015, lo planteé en el 17 Cuando gané, lo vuelvo a plantear hoy, lo voy a plantear el 10 de diciembre. Si me religen presidente, desentémonos una mesa y démosle tranquilidad definitivamente a los argentinos. Pero ¿sabe qué pasa? Yo llamarlo Alberto Fernández el 10 de diciembre. Y que se siente conmigo sí. y que realmente acuerde que tengamos un presupuesto sano, sincero. Sociedad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó una polémica frase al salir al cruce del candidato opositor Axel Kisilov. Lo dijo durante una entrevista con Luis Majul en América 24. El pobre para sobrevivir hace una changa, el cartonero, claro, yo eh, decía, trabaja, no, digo, eh, o, o va a estudiar. La peleas, pero, perdón, o, ministra, no hay ninguna... O, o, eh, o arma un grupo de cumbia. Sí. Eh, a ver, pero repite, por favor. El narcotraficante, no, digo, el, el pobre para sobrevivir... Hace distintas cosas. Trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo de cumbia, un cuarteto. Ahora, sí, no es eh, algo le digo que hay que también tiene un grupo resumir, de cumbia, ¿eh? No, eh, le, se lo digo por la duda, para que claro. no peguemos la cumbia con la con. Eh, eh, eh, para que no, no. Hay que tener pero un, digo, mucho cuidado. No, no, este no, grupo. no lo digo. Entiendo, entiendo. Tecnología. A tres semanas de las elecciones generales. Fue arrestado el especialista en seguridad informática Javier Maldone, conocido en la red social por haber advertido sobre los peligros del voto electrónico y alertado sobre el escrutinio provisorio llevado adelante por la empresa Smartmatic. Su detención se realizó en el marco de la causa que investiga el hackeo informático de fuerzas de seguridad. Estuvo demorado en la división de delitos informáticos de la Policía Federal en calidad de imputado. Sindicales. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro brindó una conferencia de prensa donde informó sobre avances en la situación generada tras el descubrimiento de asbesto en los trenes que afectó la salud de trabajadores del Subte. Roberto Pianelli, Secretario General de Metro Delegados a dos años y medio de esta discusión y ya habiendo reconocido es base de metrovía la contaminación con amianto lo que tenemos que informar es que no hay ningún plan para desamiantar el subterráneo no hay plan serio de desamiantación total del subterráneo esto ha medido una, gra una gravedad eh, terrible para los trabajadores porque como todos ustedes saben nosotros hemos comenzado, junto con la empresa y la ART, ha comenzado los estudios de los trabajadores. Hasta el día de la fecha sabemos que estuvieron expuestos a este mineral aproximadamente mil trabajadores, hasta el día de la fecha. Seguramente, probablemente crezca esa cifra. Sobre esos mil trabajadores solamente hay hecho 180 análisis. Y sobre esos 180 veces hay 11 trabajadores que tienen patología provocada por el amianto. Gobierno. A dos semanas de las elecciones generales, el oficialismo recrudeció sus críticas contra la Corte Suprema de Justicia y Comodoro Pi. Lejos de la independencia que el oficialismo dijo defender, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, se mostró molesto por los últimos fallos adversos del máximo tribunal contra su gestión. Quiero creer que es una corte independiente, tan independiente es que parece opositora, podríamos decir, pero realmente es una corte independiente. Lamentablemente a veces hay algún juez que o por oportunista o porque se quiere acercar al calor político que sobreactúa determinadas cosas, pero yo creo que hoy los jueces, después de estos últimos, incluso aprendizajes, tienen herramientas para actuar con absoluta independencia. El fallo no es adverso al, al gobierno, el fallo es adverso al, al Estado y a todos los argentinos. Es decir, los que vamos a tratar de pagar esa diferencia no es el gobierno, son los argentinos. ¿no? Judiciales. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, se refirió a la liberación de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, quienes el martes recuperaron la libertad tras pasar más de un año detenidos en el penal de Seiza mientras se los investigaba por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con oil combustibles. En ese sentido, el letrado afirmó que los jueces tienen distintas características y que hay algunos muy apegados a la ley y otros no. Cristóbal López y Fabián de Souza fueron detenidos de manera ilegal en diciembre del año 2017 por orden del juez Ercolini, que invocó un hecho falso, que es que se había intentado burlar una medida cautelar y eso no había ocurrido. No había ocurrido. Y eso desató un escándalo. El presidente de la nación dijo aquella frase tan famosa ahora, no era lo que habíamos acordado, y echaron a los jueces. Es decir, los que hablan de la independencia de los poderes, los que hablan de la república, echaron a dos jueces porque no les servía, no les resultaba simpática la decisión de fallar conforme a ellos. Uh -huh. Y esto es... Pinta de cuerpo entero lo que es mm. la política judicial de este gobierno, ¿no? De presionar a los jueces para que tomen las decisiones que ellos quieren. Y si no toman esas decisiones, los echan. Crisis. Por la caída en el consumo. La firma alimenticia Arcor resolvió adelantar vacaciones durante las próximas semanas en cuatro de sus fábricas con el objetivo de reducir la producción, achicar el stock y bajar los costos de producción a la espera de que mejore la situación. La medida afecta a más de 2.500 personas de sus plantas ubicadas en la ciudad de Córdoba, Colonia Carroya, Villa Mercedes de San Luis, Salto de Buenos Aires y Tucumán política. Suspenden la aplicación del decreto de necesidad y urgencia por indemnizaciones y lo declaran inconstitucional. El decreto del Poder Ejecutivo recibió un doble revés en la justicia del trabajo. La declaración de inconstitucionalidad fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 41, mientras que la cautelar que frena los cambios, fue resulta en una acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados Porteño. Gabriel de Bedia, fiscal de Seguridad Social. Esta materia, todas las cuestiones de indemnizaciones de esta naturaleza, no son temas para DNU son mm. temas que se pueden que se deben tratar en el Congreso de la Nación. Eso surge del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Es decir, que esta, si se quisiera cambiar o modificar el índice de actualización de las indemnizaciones, hay que ir al Congreso, no puede ser por DNU. ¿Eh? Bueno. Parece un decreto de una empresa privada, porque acá nos estamos olvidando del carácter protectorio del derecho al trabajo, el, el, el, la, la obligación de, de quienes toman decisiones de nivelar asimetrías sociales, la irrenunciabilidad de los derechos sociales, la inclusión, la redistribución del ingreso, que es uno de los elementos centrales del derecho al trabajo. Provincia. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, evitó responder cuando le preguntaron sobre la acusación por la presunta compra de votos por parte de concejales de Juntos por el Cambio, en el municipio bonaerense de Areco. Un vecino había contado que le ofrecieron 5 mil pesos que le pagarían por tres meses y los propios candidatos de Cambiemos confesaron que manejan fondos del Estado por medio del partido político. Francisco Rato, candidato a intendente de San Antonio de Areco de Juntos por el Cambio. Se trató de una, un subsidio de mil pesos a eh, beneficiarios, digamos, a personas que no perciben ingresos formales, ya sea por una AUH, por, por supuesto un salario, una pensión, una jubilación. Es decir, gente que realmente no está en condiciones de... No, no, que no percibe ingresos. Que por ahí puede ser una persona que haga changas eventualmente o una persona que directamente está desempleada. Entonces el Ministerio nos solicitó... ...que relevemos personas en San Antonio Es muy específico el programa porque la realidad es que no tiene que percibir nada. O sea, ya con una AUH o con un plan, ya esa persona no es beneficiaria. Entonces, directamente hay que buscar a la persona y ver que no reúna ninguno de esos requisitos. Digamos, vale, que reúna los requisitos de no tener ningún tipo de ingreso formal. Entonces, eh, lo hicimos a pedido del Ministerio, detectamos 200 casos aproximadamente que podían ser beneficiarios de esa ayuda. Judiciales. Según un informe del medio El Destape, al menos 21 magistrados fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del Gobierno... Ejecutada desde distintos organismos públicos. Desde el cortesano Juan Carlos Maqueda hasta Martín Irursun, pasando por buena parte de los magistrados de Comodoro Pi y de tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político. Alberto Lugones, juez de Cámara de San Martín e integrante del Consejo de la Magistratura. Será sí, apenas leímos la noticia que nos un grupo de gente importante que nos, nos pasa la noticia de que si tiene que ver una la justicia realmente no no es una preocupación eh, uno quiere creer que este tipo de cosas no ocurren pero indudablemente hay, bueno tilares de pícaros por, por tirarlo de alguna forma si no ya veremos cuando se puedan descubrir los delincuentes estos que creen que de esta manera pueden conseguir que los jueces no hagan lo que tienen que hacer es, es grave es grave no no sé si es del gobierno no sé quiénes son la verdad que eso lo está, lo está investigando colegas en, como Aropi creo que y la otra se descubría. Bueno, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que descubrir esto. Nada, las palabras, los calificativos me salen so, por todos lados, pero no quiero salirme de, de, la, de la regla. Sociedad. El juez Alejandro Segura, del juzgado 41 del fuero laboral, declaró como inconstitucional en un fallo de primera instancia el decreto de necesidad y urgencia del gobierno que había modificado la fórmula para calcular las indemnizaciones laborales. El caso al que se refiere el fallo corresponde a la demanda por indemnización por accidente de trabajo del periodista Miguel Ángel Tití Fernández por problemas coronarios de alta presión y de estrés postraumático luego de la cobertura del Mundial de Fútbol de Brasil en el año 2014, donde falleció su hija. Miguel Ángel Tití Fernández, periodista deportivo que esto es una avanzada de, de la reforma laboral que tanto le están pidiendo del Fondo Monetario Internacional. Este, yo estoy muy contento, ¿sabes por qué? No por mí, estoy muy contento por mucha gente que a través de este fallo se va a ver favorecida. Este, gente que, que, que, que a lo mejor está pasando mal, gente que está necesitando, gente que quedó inválida. Pensemos en el tipo que el otro día estaba a es trabajando las cosas porque los apuraban para que terminaran el salón ese de, de embarque nuevo en isla. Y esa. se cayó y murió. No le correspondía la ley, esa, y, esa, y con este de uno anulado, ¿entonces? entonces que está bueno por lo menos para eso ciudad se realizó el debate por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contó con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio, Matías Lamens del Frente de Todos, Matías Tombolini, de Consenso Federal, y Gabriel Solano, del Frente de Izquierda Unidad. El debate se realizó en un estudio privado de televisión, con la producción a cargo del Canal de la Ciudad y la moderación de diversos periodistas que se fueron turnando. Matías Tombolini. Para nosotros el consenso no es una palabra vacía, es una manera de pensar, es un modo de organizarnos. Gabriel Solano. Quiero dirigirme especialmente a todo el sector de izquierda progresista que es enorme de la ciudad, que nos quiere votar. Y se pregunta, si yo voto al frente de izquierda, ¿puede ganar la reta? Yo te quiero decir que no. La constitución es clara. Para que alguien evite balotage, tiene que sacar el 50% más uno. Así que si no querés que gane la reta, lo que tenés que hacer es no votarlo a la reta. Así de fácil. Pero puedes votar a Lamens, a Tombolini o a mí. Horacio Rodríguez Larreta. Yo estoy muy orgulloso de la transformación que impulsamos en la ciudad, pero mucho más me entusiasma todo lo que tenemos por hacer. Yo ya lo demostré. Lo que me comprometo en la ciudad, lo hago. Matías Lamens Buenos Aires era una ciudad de oportunidades, progresar. Eso es lo que quiero para todos los porteños y porteñas. Es inmoral que una ciudad rica como Buenos Aires, todos seamos cada vez más pobres. Es inmoral que el gobierno haya abandonado a la clase media en medio de esta crisis tremenda. Tenemos todo para hacer una ciudad moderna, pujante e inclusiva. Lo que, lo que hicieron bien ya está, pero lo que no hicieron en 12 años no lo van a hacer más. No está entre sus prioridades. Por eso quiero gobernar esta ciudad, para cambiar las prioridades y ayudar a que la gente pueda progresar.